hola amigos mi nombre es adrián lópez y te doy la bienvenida a este canal en el día de hoy vamos a hacer un desempaquetado y un revisado de un producto que me llevó hace hace algún tiempo atrás eh, estamos en el sur de la florida y en este mes de julio hace demasiado calor en un video anterior que les voy a dejar acá en la tarjeta de youtube donde hablo acerca de un armado de una casita de sabó como decimos los cubanos un chat para guardar las herramientas para guardar cualquier otro tipo de, de cosas que nos estorbe acá en la casa entonces el material es de plástico pero bajo el sol créeme se acumula demasiada temperatura por lo tanto eh, he necesitado de adquirir un, un sistema de ventilación para que refresque el interior de, de la casita. Antes de todo, quiero recomendarles eh, un canal, un canal de mi cuñado, Josué Daniel, que les voy a dejar acá también en la, en la tarjeta de descripción, por favor, todo el que pueda, Váyase por allá, váyase para allá, suscríbese a, a su canal, es muy bueno en el fútbol. Acá les dejo en la, en la descripción eh, su, su canal y por favor, ya saben, váyase por allá, le, le dejan un comentario y suscríbase a su canal. Bueno, con esto vamos al revisado al desempaquetado perdón y al revisado de este producto y como saben les voy a dejar en la descripción del video donde pueden adquirirlo en amazon bueno quiero decirles que este sistema de ventilación es un sistema por panel solar y con dos con dos fans no tiene una batería para hacer la acumulación de la energía por lo tanto va a funcionar solamente cuando esté el sol cuando le esté dando el sol eh, directamente a los paneles solares Acá tenemos La caja Está este Este uh, Envejecedor De lo que es El sistema Aquí está una, Unas garantías. Bueno tenemos lo primero es un protector para lo, el fan son dos fans y está un protector para las hélices y para que no se se introduzca dentro de la de chat eh, animales que puedan que quepan por los por la aventura. También están eh, los cables de conexión y un, un interruptor, los cables de conexión y un interruptor para si queremos algún día apagarlo o encenderlo. Cables de conexión. tornillos para el armado el panel solar la conexión el segundo panel solar con su conexión Y en estas cajas están los fans. Fans de cuatro bocadas. Y el segundo fan. Eso es todo lo que hay en la caja. Vamos a armar las partes que no van a estar involucradas en la colocación de este sistema de ventilación. Vamos a identificar para dónde queremos que vaya en la dirección del aire por la posición de las aspas, ya que el aire sale, tanto lo vamos a poner, esta es la parte exterior y vamos a colocar el fan en este sentido. Así quedarían los dos montados. Ahora, para chequear eh, realmente la diferencia de temperatura de anterior de la instalación. Después de la, de la instalación, vamos a utilizar el termostato NES, pero un es eh, un pequeño termostato que no tiene eh, nada digital, o sea, es, es solamente el sensor. Les voy a dejar también en la descripción donde pueden adquirirlo en Amazon. Ahora se lo voy a enseñar. Puesto que no tengo ningún termómetro para medir la temperatura vamos a utilizar este dispositivo que es un sensor de NES, les voy a grabar la pantalla y van a ver que el primer sensor de temperatura está en el cuarto en el bedroom y el otro está en el pasillo, el de pasillo es el que nos da toda la información de la eh, toda la información digital de la temperatura eh, todo y el otro solamente es el sensor en este momento está seteado para el cuarto ahora este lo vamos a colocar dentro del, eh, de la casita vamos a colocarlo dentro de la casita a ver qué temperatura nos va a detectar y también les voy a decir ahora mismo cómo está la temperatura ambiente y en este momento estamos a 91 grados fahrenheit y está seteado en este momento a 79 grados dentro de la casa lo voy a colocar dentro de la casita a ver qué temperatura nos va a reportar les, les cuento que este sensor toma un poco de tiempo en que se actualice eh, tomará aproximadamente unos 10 minutos bueno ya estamos dentro de la casita lo coloqué en esta posición van a poder ver ahora que está cerrado no voy a estar mucho tiempo aquí porque es ya siente en el eco eh, me voy a asfixiar de calor estando aquí adentro pero vamos a, vamos a ver vamos a encerrarlo vamos a dejarlo ahí un momentico para ver qué temperatura es capaz de registrar aquí adentro que obviamente debe ser mayor que la temperatura del exterior así que vamos a dejarlo unos 5 minutos más para ver qué temperatura registra estamos fuera y ya por lo que pueden ver está a 98 grados vemos que la diferencia es es de 7 grados con respecto a la temperatura eso es bastante así que vamos a trabajar Ahora, a protegernos del sol. Está demasiado. Bueno, les cambié la cámara para que puedan estar ahí en el momento conmigo Esta es la GoPro Hero Vamos a hacerle la instalación eléctrica Ya le coloqué estos dos eh, cables, hacia, hacia cables hacia el exterior Traté de colocar los cables hacia el exterior espero encontrarme por acá Efectivamente Acá. Vamos a ver después en qué posición lo ponemos. Y el otro está acá. Lo que vamos es a conectar Lo estoy haciendo un poquito rápido porque creo que va a llover Entonces quiero, quiero aprovechar y hacerlo ahora Nunca lo he probado el sistema Ya vamos a ver la primera vez Recuerde que este, está nublado bueno, como pueden ver, está funcionando solo un fan al 100%. Está funcionando súper bien. Ahí no lo pueden ver por la, por la frecuencia, pero está muy, muy, muy, muy veloz. Eh, este no está funcionando correctamente el de la izquierda, por tanto, le voy a hacer no sé, una, una reclamación al al vendedor. Primera vez que me sucede esto así que no funcione algo Bueno, a la, a la hora de haber grabado ya el final del video chequeé otra vez el sistema y está funcionando al 100% o sea que la temperatura para chequear la temperatura no puedo hacer realmente porque el sistema, el clima cambió definitivamente está, un, está más fresco y, y por la percepción de mi piel o sea de cuando yo estoy afuera, que, estoy, que entro Sí siento que la temperatura casi ni varía. O sea, hay muy poca variación de temperatura. O sea, que sí me dicen que... O sea, sí se los puedo recomendar. Sí está altamente recomendado. Ahí le dejé el video de que estaban funcionando los dos correctamente. Bueno amigos, ya saben. Si les ha gustado el video, por favor suscríbete. No hay más. Nos vemos en otro video.